Muy buenos días, bienvenidos a un pequeño análisis manañanero y una un par de cosillas interesantes En fin, culo de mal asiento, no acaba ninguna cosa y emprende ciento Y eso es lo que pasa a mucha gente No sé si eres tú, si no eres tú, pero la realidad es que El que mucho abarca, poco aprieta, es decir Esto, esto, esto, esto, esto esta quito esta quito esta quito Al final muchas se van al carajo, pero ¿cuál es la reina? Bitcoin. ¿Cuál es la segunda reina? Ethereum. ¿Cuál es la tercera reina y está demostrando mucha fortaleza y mucha dominancia y muchas actuaciones correctas? BNB. Desde el principio de los tiempos me he hartado de decir, es la base de una cartera. A partir de ahí puedes experimentar con lo que quieras, incluso con el sexo. <ríe> en fin, eh, si me matan en el metaverso, ¿me matan en la realidad? Ostras, eh, eso está duro, pero bueno, vamos a verlo, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues por aquí estamos, dice el fundador de Oculus, que lleva el metaverso al extremo. Estas gafas te matan si mueres jugando. ¿Por qué? Porque Lucky Palmer asegura haber creado unas gafas VR cargadas con explosivos para matar al jugador cuando muere en la partida. Aunque tienen fallos. Es decir, ahora mismo no te huele a la cabeza, te deja tonto. Eso es lo que parece, no sé. Pero bueno, mmm, me parece una auténtica barbaridad. Barbaridad que esto se esté llevando aquí, pero y que se diga, y no pasa nada, eh? No pasa nada. En fin, es una curiosidad, una pues un poco de humor prácticamente, ¿no? Para decirle porque quién se va a comprar unas gavas para que le vuelen la cabeza. Aunque en Estados Unidos hay de todo. Tener en cuenta que, mmm, bueno, no voy a decirlo, mejor, mejor no lo digo porque si no más de uno me va a tirar el cuchillo al cuello y hay cosas que es mejor guardarse para uno eh, sobre el conocimiento histórico. En fin... Eh, Bitcoin, Bitcoin está, bueno, pues en diario ayer hizo una vela verde dentro de la indecisión que hubo a lo largo del día fue una vela verde, lo que decíamos ¿no? que dentro de nuestra línea de medias colorada estemos a la derecha, eso hace que esto empiece a curvarse y a subir hoy, bien, bien, o sea eh, está intentando ir, vamos a, aquí a verla, aquí mejor, eh, al hilo del mercado, ¿no? la resistencia anterior que hubo ayer fue en ese máximo que marcamos entre las dos líneas rojas que tiramos, vienen de el año 2018 ya. Uh, entonces, bueno, pues está bastante bien que vaya subiendo. Vamos a ver cómo termina, ¿no? Porque de momento está bien a ver a la hora de que abran los mercados estadounidenses cómo va la cosa. Interesante sería llegar a la zona de 18.300 aproximadamente. Qué bueno viene a ser eh, toda esta zona en la que hay varios toques. Tenemos aquí un toque, aquí otro toque, otro, otro, 18 mil y pico. Es un punto bastante interesante a romper. Yo tengo marcados los 18-19 porque bueno, es el apoyo de esta mecha que hubo aquí. Toca aquí. Aquí, aquí, aquí, entonces, bueno, eh, más o menos es una zona, eh, quizás un poquito más arriba, pero para mí es una zona de alerta en la cual luego, una vez tocado, pues seguramente a la primera no lo pasemos y podamos volver a caer para volver a subir, y depende de cómo vayan los mercados. Y si seguimos el sentido de los mercados, cosa que, nos Y vuelvo a insistir, nos está ayudando bastante, eh, podremos eh, sacar algo en claro. ¿Esto qué significa...? ¿Vamos a morirnos todos? Pues yo creo que estamos eh, dentro de, de estos modelos de precio de Bitcoin que ha, que ha llevado a lo largo de toda la historia, ¿vale? Con toque en línea morada, toque en línea morada, toque en línea morada, ya hemos hecho el toque en línea morada, ¿vale? Eh, ¿Esto quiere decir que no la podemos perder? No, no, o sea, es más, y lo he dicho varias veces, ¿no? Cuando en un... En un mercado, pasan cosas eh, diferentes, pues también tendremos que esperar resultados distintos. Esto es lo de siempre, ¿no? Eso, eso ya, ya lo decía Einstein, haz cosas distintas, si sí quieres ver resultados diferentes. En cuanto a Ethereum, pues bueno, está haciendo lo propio también con una velita verde, el Total Market, recuperándose, intento, bueno, recuperándose, <ríe> intentando recuperarse del de, eh, pepinazo semanal que llevamos en cuanto a diario. Bueno, pues eh, haciendo la misma banderita. Estas banderitas, eh, yo, no es por fastidiar, pero. Eh, si no hay una recuperación más o menos clara, pues vienen, hacen así y tiran abajo, ¿vale? Esto es la realidad, o ya podemos hacernos los puzzles que queramos. Eh, en el caso de Bitcoin, ¿vale? Pues tres cuartos lo mismo, pues caemos, hacemos banderita, pues lo más fácil es que volvamos a caer, ¿vale? Tenerlo claro. Ahora, ¿qué hace falta para que no volvemos a caer? Y de esa manera, al menos, pues por lo menos ir a la zona, lo que he dicho, ¿vale? La zona de los 18, 300 y pico, más o menos, 18 y medio, pues, eh, para, para intentar de alguna forma decir, hey, estoy aquí, intento hacer cosas de fuerza y... ¿Podré o no podré? Ya veremos. Entonces, de momento, poca leche más la dominancia de Bitcoin subiendo, con lo cual altcoins, pues en, en muchos casos pasándolo mal, sobre todo las altcoins contra el Bitcoin, ¿vale? No las altcoins contra el dólar. Las altcoins contra el dólar, si Bitcoin sube, pues suben ellas también. Evidentemente aquí está. Fijaros cómo Library Gates por segundo día consecutivo vuelve a recuperarse un poquito más, otro 13%. ¿Por qué? Pues porque como terminó el, ya digo el, el enfrentamiento con la SEC que tenía, ya, aunque la resolución ha sido a favor de la SEC, pues... Da igual, ya está, solucionado, ¿vale? Eso pasará con cuál, con quién, con Ripple. Ripple, en su momento, cuando se resolucione y se termine de una puta vez, pues irá a donde tiene que ir. Eh, en fin, tenemos bastantes altcoins que están, bueno, pues por encima del 2,5%, está es interesante todo sea por do, encima del 2% eh, aunque siempre digo, ¿no? por debajo del 5% pues tampoco es interesante, pero bueno, por encima del 2% es bueno porque van recuperando poquito a poquito rascando ahí, haciendo su trabajo hormiguita y poco más que decir, ¿vale? simplemente pues, una llamada de momento un poquito a la calma parece que la cosa está un poquito templada eh, todavía faltan muchas noticias por ver respecto a, lo, a la FTX y a sus, bueno pues, daños colaterales, y y lo que estamos haciendo de momento es una banderita que deberíamos de pasar en los máximos anteriores y ir a la zona de resistencia si realmente queremos eh, no caer más, ¿vale? eso es simplemente para que tengáis esas, esas alarmas activadas ese sentido arácnido eh, a la orden del día, esta tarde nos vemos, si tenéis alguna bendición, ya sabéis, ponerla en los comentarios y como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando no haya y cuando haya esas oportunidades que vienen las vacas flacas y que la paciencia os acompañe